Este reto se titula dibuja y anima a lo grande y a lo grande quiere decir muy grande porque lo que vamos a hacer ahora son dibujos que nos ocuparán toda la pantalla de ancho y que podemos hacer que nos ocupen tanto como queramos aprovechando que ahora sabemos cómo hacer repeticiones y cómo controlarlas con código. Pero eso no significa que el reto vaya a ser fácil, es un reto, costará su trabajo. Vamos a verlo. Bien, El reto tiene cuatro actividades, la primera de ellas, muy sencilla, dibujar un dibujito sencillo de 4x4 píxeles, pero que en este caso va a ser de suelo y lo utilizaremos en la segunda actividad, como veis aquí, para dibujar un suelo que ocupe toda la pantalla de ancho, es decir, repetiremos el dibujito un montón de veces para que ocupe todo. La actividad 3 lo que va a hacer es lo mismo, pero con un cielo que además va a ser más alto y vamos a aprender a mezclar actividades y este va a ser el primer reto constructivo en el que al final conseguiremos una animación como esta que tenéis aquí en la que utilizaremos todas las actividades anteriores para tener un suelo, un cielo, un personaje y un disparo de una bala que termina con una explosión. Todo eso lo vamos a hacer en este reto. ¿Estáis preparados? Vamos a por el reto. Primera actividad, muy sencillo, ya lo sabéis, 4x4 píxeles, aquí tenéis un ejemplo que podéis utilizar, aunque lo mejor es que hagáis vuestro propio diseño de suelo, utilizaréis la instrucción 36 obligatoriamente para dibujar esto en pantalla, y ojo, hay un detalle importante, el suelo debería ser tileable en inglés, que es una palabra que significa algo así como que se puede baldosear, en este sentido, es como considerar que esto es una baldosa que si lo pegamos a sí mismo por un lado o por otro, no da la sensación de que hay un corte, sino que, que da sensación de continuidad, como habéis visto y como veréis en el suelo. Eso es lo que es el concepto de tileable o baldoseable, que se puede poner el mismo dibujo repetidamente como si fueran baldosas y da sensación de ser un dibujo más largo. Vamos al segundo reto, que como veis la segunda actividad de este reto consiste en hacer esto aquí arriba lo que tenéis es una representación de lo que vuestro código tendrá que hacer visto como muy despacito en realidad vuestro código no tiene que hacer esta animación sino que en realidad lo que va a hacer es ir dibujando uno a uno como aquí pero lo hará tan rápido que no dará tiempo a verlo este es el dibujito que teníamos antes que lo podéis reaprovechar y con ese dibujito podéis hacer todo el suelo muy importante en este reto la primera condición el código de dibujo, es decir, las instrucciones que pongáis para poder dibujar este tile y que tendréis que repetir, debe de ser único. No podéis copiar y pegar ese trozo de código y hacerlo muchas veces. Tenéis que tener un único trozo de código que repetiréis con un bucle, como hemos visto hasta ahora, utilizando las instrucciones para hacer contadores y repeticiones. Tenéis un bonus si conseguís hacer que todo el código que haga esto ocupe menos de 30 bytes. Si vuestro código ocupa menos de 30 bytes, entonces tenéis el bonus minimalista 30. Y el bonus profundidades consiste en básicamente hacer que vuestro suelo ocupe más de 4 píxeles de alto. Si vuestro suelo es de más de 4 píxeles de alto y le hacéis dibujitos, entonces tenéis el bonus profundidades. La tercera actividad funciona similar a la segunda, pero en esta... Además de reaprovechar el suelo que habremos dibujado en la segunda actividad, vamos a dibujar un cielo de 16 x 4 píxeles que estará justo, justo encima del suelo. Es importante que vuestro cielo, como veis aquí, incluya no solo la parte de arriba donde está el cielo, sino también todo esto que es lo que borrará las líneas que hay de los mensajes iniciales de cuando arranca el Amstrad y dejará todo eso con un color uniforme para que luego podamos hacer nuestra animación. En, todos lo, en todas las actividades de este reto debéis utilizar el código de las actividades anteriores. Lo debéis hacer constructivo para que al final todo el código sume. Tenéis un bonus pixelador que se obtiene de forma muy fácil. Solo tenéis que hacer que vuestro cielo tenga más de 4 píxeles de ancho. Si tiene más de 4, entonces tenéis el bonus pixelador. Y por último, la animación. Esto que ya empieza a parecer parte de un videojuego. Esto es juntar los tres retos anteriores, añadir un personaje dibujado al principio, añadir una bala que como veis se desplaza por todo esto de aquí, por toda la pantalla, y añadir al final de la bala, justo en este punto como veis, una explosión animada, que aquí tenéis el personaje principal y los fotogramas de la explosión animada de ejemplo que podéis utilizar. El personaje tiene que ser de 8x8, la explosión con que sea de 4x4 es suficiente, y tenéis un bonus animador que podéis obtener de varias formas. Podéis obtener el bonus animador si hacéis que el disparo del personaje esté animado, que desenfunde, dispare, o no tiene por qué ser un personaje, podría ser una máquina, podría ser lo que os inventéis, pero que esté animado para disparar. Y también lo podéis obtener Poniendo un enemigo en esta zona y haciendo que la explosión, en lugar de ser una explosión, sea algo en lo que el enemigo muere, cae, se despedaza, dependiendo de lo que sea. No tiene por qué ser un personaje, puede ser un robot, puede ser lo que sea. Bien, Vamos a las instrucciones que vais a tener que utilizar en estos retos. En principio os va a hacer falta la instrucción 23. Ya hemos visto que podemos utilizar hl para apuntar a una zona de la memoria y a escribir ahí lo que queramos. Eso nos permite no solo escribir en una zona, sino ir moviendo esa zona en la que escribimos y con el mismo código escribir en distintas partes, que es precisamente lo que vamos a hacer ahora. Y para eso necesitáis instrucciones como inchl que os permiten mover o lo que es lo mismo, incrementan simplemente hl y por tanto hacen que apunte a otro sitio. También tenéis DHL que la podéis utilizar para hacer lo contrario, para moverse hacia atrás. Y una última instrucción muy interesante que os vendrá bien porque hemos utilizado la instrucción 20 para hacer salto condicional pero tenéis la equivalente, la instrucción C2, que también es JPNZ, la otra era JR, si recordáis, porque la instrucción 20 es un salto relativo y la instrucción C2 es un salto absoluto eso quiere decir que si lo que se ha hecho antes de esta instrucción no ha dado cero se salta a una dirección de memoria concreta en este caso la que pongáis aquí que ya sabéis en Little endian, pero podéis saltar a donde queráis en la memoria a un punto exacto sin tener que hacer sumas ni restas bien, muy importante esto que tenéis aquí analizad qué es lo que cambia en cada cosa que vayáis a hacer y modificad solo eso. Esto lo digo porque ya hemos tenido bonuses anteriores que os han dicho que modifiquéis solo las partes de la pantalla que cambian cuando hay una animación. Pero aquí también tenéis que aplicar detalles como que si vais a escribir varias partes de un sprite y eso implica distintas direcciones de memoria, pero de una dirección de memoria a la siguiente solo cambia una parte de esa dirección, no tenéis por qué cambiar toda la dirección en los registros o escribir la dirección entera otra vez más ahora que las direcciones las tenéis que hacer relativas y que deberéis de utilizar el registro HL así es que si solo cambia una parte de la dirección por ejemplo si pasamos de C001 a C002 solamente tenemos que cambiar L por ejemplo si lo tuviéramos en HL para incrementarlo en 1 lo mismo que si pasamos de C000 a C800 solamente nos cambia H porque solo cambian los dos eh, niveles de de la parte alta del, de la instrucción entonces esto es muy útil para que podáis cambiar solo eso y podáis conseguir dibujar relativo a una posición lo que os permitirá que un mismo dibujo se dibuje en cualquier parte de la pantalla no lo olvidéis, analizad qué cambia cada vez que vayáis a implementar algo a programarlo y modificad solo eso ¿Estáis preparados? Este es el primer reto en el cual ya estamos haciendo cosas que parecen un videojuego. Y el primero constructivo. Este es vuestro reto. Adelante y a por él.